Saludos comunidad biocéntrica, pues en el vídeo de hoy, hoy va a ser muy cortito porque la invitación es a que si te interesa el tema de hoy vayas a mi página web donde he escrito un artículo eh, extenso y un, bastante completito sobre como la segunda parte de eh, la política un acto de amor de la teoría de violencia escrita por Rolando Toro eh, en el, en el vídeo anterior leímos el texto de la política como un acto de amor eh, y en el vídeo anterior os pues, vi algunos párrafos por, para no extenderme mucho pero que hoy los quiero compartir contigo sobre todo uno en especial en el que Rolando afirma que sus sus nociones políticas se basan en cuatro grandes pensadores, que son, eh, primero nombra a Hannah Arendt, luego Paulo Freire, William Reich y Roger Gagodi. Eh, de todos los cuatro pensadores, eh, el único que no conocía era Hannah Arendt y me llamó mucho la curiosidad qué es lo que había encontrado en ese pensamiento de Hanna uh, que había inspirado a Rolando Toro. Entonces, bueno, pues me puse a investigar y la verdad es que he disfrutado muchísimo con todo lo que, lo que he encontrado y te lo detallo en el, en, el, en el artículo que he escrito. En la descripción de este vídeo en YouTube vas a encontrar un enlace para la página web por si te interesa. Eh, leerlo Es un poquito extenso, pero creo que puede ser interesante para que tú también eh, deduzcas ¿no? eh, cuáles fueron los, los rasgos característicos que, que inspiraron a Rolando ¿eh? para, para que ella fuera una fuente de inspiración en sus naciones políticas. Y también en el, en el, en el post comparto dos vídeos ...que me han parecido muy interesantes. Uno de ellos es una película que hacen de, una, de un episodio de la vida de Arendt... Eh, ...en el que ella es reportera del de juicio que hacen a uno de los grandes mandatarios de la SS... Eh, en, ...en Jerusalén, en Israel. Y entonces ella es reportera y le causa una impresión tal que a partir de ahí genera ella la teoría del juicio, muy interesante, muy interesante en el que habla de la banalidad del mal. Entonces, en este vídeo, que, es que es una película entera, no está muy bien traducida al castellano, pero bueno, es, es, eh, es muy interesante. Sobre todo por, para ver la, eh, el pensamiento de Hannah. Y después te, también te he compartido en el post, te he, he compartido una entrevista que me pareció súper interesante y es así que es una entrevista a ella misma eh, y está ella allí con todo su esplendor y con toda su lucidez intelectual y toda su, su todo su carisma y me parece muy muy interesante. Así que te invito a que vayas al, al a la página web. Entonces, el vídeo de, de, de hoy es, va a ser muy cortito porque mi interés se centra en que no solo si, que, si quieres es que vayas a la página web a ver el artículo, no solo eso, sino para, para, como para invitarte a que nosotras como facilitadoras y como facilitadores, en la medida en la que nos nutrimos del campo teórico que compone eh, la biodanza, con toda la extensa bibliografía que hay, que es realmente muy interesante, muy interesante, pues en la medida en que nos vamos nutriendo del de pensar que inspiró a Rolando Toro eh, y a todos sus co-creadores de, de la biodanza, nos daba herramientas para nutrirnos no, nos, no solo a nosotras como facilitadoras, sino, sino a, a, nuestros, a nuestros participantes también, en el sentido de que eh, en nuestras aulas ¿no? pues podemos invitar a los participantes a que puedan ver este, este vídeo, a sugerirles eh, anécdotas de, de, de, bueno, pues de los pensadores que componen eh, el campo teórico de biodanza. Sobre todo para ampliar la mente, para ampliar el conocimiento de la vida, para nutrirnos de muchas maneras, porque cuando ampliamos nuestra noción de, de, de, de la vida, de comprender cómo es la vida, y esto no solo se hace con la experiencia, que es importantísima, claro, sino con, con el desarrollo de la intelectualidad, con el conocer nuevos pensamientos, maneras diferentes... Eh, conceptos que nos amplían que nos, nos, nos abren campos para poder decidir si esto va conmigo si no, si me abre campos de reflexión eh, creo que es interesante que también podamos ofrecerlo a nuestros participantes para que ellos también puedan nutrirse no solo de la vivencia de biodanza que es interesantísima por supuesto eh, a, a nivel de autoindagación sino también en el, en el en el campo epistémico del conocimiento de la vida. Así que, bien, el vídeo va de hoy, de esto. Y, y también decirte que, bueno, estoy muy feliz porque mañana lunes empezamos la cuarta edición del grupo de apoyo con, con el cupo lleno eh, de personas interesadísimas para pretender para, para seguir eh, cultivándose en, en, en esa faceta ya de ya tituladas ¿no? y en el campo experiencial de ser facilitadoras que es toda una aventura que no se termina <risa> y entonces eh, que, y que desean estar acompañadas y entonces ahí vamos ahí vamos sumando en la comunidad, que se gestó en el, en el agosto del 2022 y que, y que va creciendo. Y que en este nuevo grupo que empieza en mayo pues va a, a sumarse también a la comunidad. Así que, que vamos creciendo. Muy feliz de la acogida de, de, de esta propuesta y de este, de, de este proyecto que va tomando cuerpo y corporalidad y, y nada, muy agradecida por, por seguirme en las redes y por y, y por compartir el, el saber, gracias, amor y servicio.